Se repite el mismo esquema. Yo, en proceso de oxidación, subiendo con mi amor a cuestas. Principio de ausencia en mi interior. Y si soy un personaje y toda la vida es ficción, otro cuento que te canto. con mis miedos arrastras escondiendo el dolor que no se note la mentira que no se vea el color y si soy un personaje controlada por un escritor y si quiero ser la dueña de conocerme tanto, la pena de saber su decepción, si la historia ya está escrita, cuéntame el final por favor, deambulando sin guión, sin guión, ignoro cuál es mi función, repartir todas las flores, Estaba molestando las gafas y dijo, y para el carajo.